Hola mis queridos estudiantes, hemos visto que por la capitalización del interés tenemos dos tipos de intereses, el simple y el compuesto. Ahora bien, el interés compuesto hemos trabajado las tasas efectivas. ¿Por qué? Porque las tasas efectivas son aquellas con las cuales nosotros hacemos la aplicación dentro del interés compuesto. Resulta que para expresar de forma más sencilla a veces esas tasas y la capitalización del interés de esas tasas, sencillamente empezamos a multiplicar y dividir como lo hacemos con el interés simple. De ahí que existan tasas a las que llamamos tasas nominales anuales. Sin embargo, el costo real del dinero lo tienen las tasas efectivas. Si yo necesito saber cuánto realmente voy a pagar en el año o en algún periodo específico, es la tasa efectiva la que me dice el valor. ¿Qué implicación tiene esto? Por ejemplo, si tomamos un 2% mensual como tasa periódica, para convertirla en nominal anual tendríamos que multiplicarla por 12. Y de ahí obtenemos una tasa del 24% nominal anual de capitalización mensual. Y mucho cuidado aquí, porque luego para devolver la tasa periódica debo tener en cuenta esa capitalización. ¿Qué implicación tiene que no lo tenga en cuenta? Por ejemplo, si tomo ese 24% nominal anual de capitalización mensual y lo divido en cuatro trimestres, me da ese error. Y me da ese error porque no estoy teniendo en cuenta toda esta parte del costo que tenemos aquí subrayada. Así que la forma, la única forma correcta es ese 24% volverlo a dividir en 12 y tener la tasa mensual. Y teniendo la mensual la convertimos a trimestral con la ecuación que tenemos aquí y listo. Tomamos uno más, el 2% mensual, necesitamos una tasa de 3 meses, partimos de una tasa de un mes menos 1 y esto nos da un 6.12% trimestral. Bueno, y partiendo entonces de esa tasa trimestral que tenemos aquí, si la multiplicamos por los cuatro trimestres que tiene el año, tendremos una nominal anual de capitalización trimestral del 24.48%, que nuevamente solo se puede dividir entre cuatro para llegar a la periódica. Y esa es la forma de hacer la conversión de tasas nominales entre tasas nominales. En resumen, una nominal solo se puede dividir por su capitalización, si está en capitalización trimestral entre 4, si es capitalización mensual entre 12, si es capitalización semestral entre 2, porque el año tiene dos semestres, y asimismo, para llevar a las nominales, la periódica solo se puede multiplicar por los periodos que de ella hay en el año. Entonces, si es periódica mensual, pues de ella hay 12 periodos en el año, 12 meses, si ella es periódica trimestral, en el año hay 4 trimestres, y así sucesivamente.